Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal de tutoriales Bueno gente, regresando acá, esto estaba un poco mal y no pude regresar con ustedes Pero ya tenemos acá un Motorola G8 Play que está bloqueado por cuenta de Google Entonces como yo lo voy a comprobar gente, como yo no les voy a dejar de mentir Esto es de la siguiente forma, acá por ejemplo vamos a dar el siguiente y entonces donde nos va a comprobar la información, nos va a decir gente que este teléfono se ha restablecido como los pueden ver ahí. Entonces la cual tenemos que hacer un proceso para eliminar esa seguridad. Listo, bueno ya tenemos el equipo bloqueado, ahora vamos a volver al inicio gente y acá vamos a hacer un pequeño truquillo para empezar a hacer el proceso. Primero vamos a ir acá a los idiomas, vamos a subir gente hacia el fondo y nos vamos a ubicar en el último idioma que tenemos de acá. Listo, acá vamos a contar 3, 1, 2, 3 y vamos a coger el tercero vamos a dar el siguiente en el color amarillito acá le vamos a dar en omitir y acá vamos a regresar al mismo tiempo nada más ahí nos llevará a opciones de wifi pero que vamos a hacer, vamos a dar donde está esta flechita en la parte de acá listo se le otro menú de wifi nuevamente lo das donde está el más donde es agregar red listo gente una vez que estamos ahí pues vamos a hacer lo siguiente acá vamos a hacer algo simple vamos a presionar en la parte de abajo tenemos un mundito en este caso sería en la parte de acá en este mundito Al presionar ese mundito se nos va a dar unas opciones Lo vamos a dar en la opción que está de color de letra verdecita. Listo, ahí te llevará gente a un menú de idiomas en chino Listo, vamos a dar en el botón azul Listo Ahora te va a salir una lista de idiomas puro chinos Pero que vas a hacer acá Vas a coger cualquier idioma de la línea para abajo Por ejemplo de ahí Y lo que vas a hacer acá es Seleccionar un idioma Y lo vas a dar en agregar Listo gente, eso entonces sería todo ¿Qué vamos a hacer acá ya gente? Ahora sí vamos a regresar hacia el inicio Como ya seleccionamos un idioma Vamos a darnos al inicio Y vamos a configurar nuestro idioma español Ahí lo tenemos Listo, le damos en comenzar Acá le damos en omitir Antes de eso hay que regresarlo nuevamente con la flechita Hacia atrás para que nos dé opciones de wifi Nos vamos a ubicar acá en opciones de wifi Lo vamos a dar en ver todos Y agregar nueva red Listo gente Acá vamos a hacer lo siguiente, en este caso tenemos un idioma chino Pero si tú presionas el mundito Te va a callar al idioma de español Listo, vamos a presionar el mundito nuevamente Y lo vamos a dar configuración de idiomas Listo, acá le damos a agregar teclado Y cogemos un idioma gente Pero un idioma que tenga una flechita en la parte de acá Como el de acá por ejemplo que dice Aymara Yo le voy a mostrar gente el idioma de Aymara Tiene una flechita en la parte de acá Vamos a coger uno de esos idiomas Yo por ejemplo voy a coger el de idioma de Aymara Listo una vez que hayan cogido eso gente, vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir a los tres puntillos en la parte de arriba Y le vamos a dar ayuda y comentarios Listo gente, acá se nos va a caer una opción Lo vamos a dar en el buscador Y lo vamos a dar Vamos a buscar lo siguiente, usar código morse Como en este caso, usar código morse La primera opción de la parte de arriba Seleccionamos Y ahí te va a abrir un video de YouTube Listo gente, esa es la idea, llegar a navegador Listo, abrimos el video de YouTube Esperamos que cargue, lo damos un clic sobre el nombre, nos va a pedir que YouTube actualicemos, como en este caso lo pueden ver. Ya nos va a pedir a la personita, configuración, acerca de y condiciones y políticas de servicio de YouTube. Y ya estaríamos en el navegador gente. Ahora sí es cosa más simple. que vamos a hacer acá? Vamos a aceptar y continuar. Siguiente, no gracias, no iniciar sesión en Google. Acá vamos a ir a la página de GCM Neo. Es el FRP, abrimos esta página. Listo, acá lo la primera, lo seleccionamos y esperamos gente. Vamos primero a ver qué tipo de android tenemos. Entonces para eso vamos a ir acá al botoncito de ajustes. En la página que nos abre vamos a ir a acerca de ajustes. Perdón, al botoncito de ajustes. Y lo vamos a sistema. Acerca el teléfono, moto G8Play, ahí lo tenemos. Y tenemos la versión de Android 9. Listo. Ahora sí vamos a ir hacia atrás nuevamente atrás y acá en el mismo buscador vamos a buscar google account 9.0 listo gente acá vamos a ir 9.0 buscamos la, la apk y acá nos va a dar la primera opción vamos a descargarlo este es google account 9.0 como tenemos android 9.0 listo esperamos gente acá ahí nos dice que demos en download ahí vamos a esperar gente y lo vamos a continuar y permitir acá cerramos aceptar y lo vamos a dar en detalles para ver dónde está la descarga listo ahí tenemos descargando gente para instalarlo ¿no? nuevamente esperamos nada más es cuestión de tiempo pero estos método es funcional ¿eh? abrimos aquí en este caso nos pide que activemos chrome lo vamos a activar lo vamos a cerrar nuevamente y le instalamos Listo, ahí vamos a esperar nada más que se instale esta aplicación Pero no lo vamos a abrir gente Porque tampoco permite abrir lo Vamos en finalizado Ahora vamos hacia atrás Acá en el navegador en Google vuelta Buscamos nuevamente GCM Neo FRP La página que siempre nos está ayudando Ahora seleccionamos GCM Neo FRP Listo, ahora sí gente Vamos a ir acá al Quick chocolate Maker Seleccionamos Y abajo en la parte nos vamos a, a aceptar Ahí se va a descargar entonces Abrimos rápidamente Instalamos Esperamos Esta aplicación si sí lo vamos a abrir gente La chocolate Maker Y esperamos que cargue todas las opciones que tenemos acá Y nos vamos a ubicar gente acá en la opción donde dice Administrador de cuentas de Google No sé si lo notan gente Acá lo tengo, Administrador de cuentas de Google Y nos vamos a ubicar en las opciones Ahí te despliega un menú de varias opciones Vamos a ubicarnos en esta opción donde dice Ingreso, correo y contraseña Le damos ahí y le damos prueba Listo, ahora sí ya vamos a ir acá nuevamente. Nos va a llevar a esta opción. Lo que vamos a hacer es acá en los tres puntillos: acceso al navegador, aceptar. Listo, ahí te va a cargar una opción para que coloques el correo. Entonces lo colocamos el correo. el correo gente a ver acá nos falta una letra lo damos en siguiente y nos va a pedir la clave y la clave es algo privado, lo vamos a entonces a dejar para colocar la clave y nos pide la contraseña, listo gente lo damos en siguiente ver, la contraseña dice que no es válido vamos a intentar nuevamente y le ponemos la contraseña Listo, gente. Ahí se nos ha iniciado sesión. Entonces, y vamos a esperar un momentico. Listo, se cerró. Como se ve, ahora vamos a ir hacia atrás, hacia atrás. Y vamos a regresar al inicio, gente, para configurar nuestro teléfono. Nos ubicamos en la página principal. Que vamos a hacer acá. Ahora vamos a comenzar a configurar nuestro teléfono. Vamos a en omitir y ahí nos va a dar una opción de donde dice cuenta agregada. nos damos a siguiente. Ahí nos dice obteniendo información de la cuenta. Esperamos nada más. Y aceptamos acá. Omitir. Y aquí nos dice gente una opción que no hemos iniciado sesión. ¿Qué vamos a hacer para solucionar eso? Es una cosa fácil y simple. Gente. La cuenta de Google que habíamos agregado acá a nuestro teléfono. En este caso. Vamos a iniciar la sesión acá en Google. En lo que sería Gmail entonces. Vamos a buscar Gmail ahí entonces. O gmail como ustedes lo puedan llamar listo, acá vamos a abrir gmail y en este caso yo tengo ya iniciado sesión una cuenta, pero que cuenta tengo acá tengo otra cuenta que no lo tengo en el dispositivo, voy a ir acá entonces, voy a seleccionar la cuenta que yo no tengo acá en el dispositivo que iniciado sesión listo, ahí cargamos ahí se me carga gente la cuenta entonces, esperemos en este caso, esta cuenta yo lo tengo acá, acá nos vamos a ir a los cuadraditos nos vamos ahí donde dice cuenta. Listo, ahora sí voy a ir hacia un costado y ubicar una opción de seguridad, gente. Selecciono seguridad entonces y acá en la parte de abajo me abrirá unos unas opciones donde dice dispositivos. Ahí en este caso no tengo el Moto G8 Play. Voy a dar donde dice buscar dispositivo y en este caso me dice que ese se dio hace un minuto entonces acá está lo que vamos a terminar como no estoy terminado acá lo vamos a dar en esta opción de moto g8 play vamos a seleccionar este equipo y lo vamos a dar le dice acá bloquear dispositivo listo acá vamos a colocar una contraseña listo gente vamos a bajar para confirmar la contraseña acá lo vamos a colocar la contraseña listo ahora lo vamos a dar en siguiente y aceptar listo acá nos aparece un mensaje lo voy a poner el nombre de mi canal por ejemplo cualquier mensaje pueden colocarlo ustedes el teléfono lo voy a colocar un número al azar listo bloqueamos vamos a dar en bloquear dispositivo en este caso creo que he colocado varios números vamos a bloquear el dispositivo y ahí está dice solicitud de bloqueo listo gente ahí se nos ha bloqueado ya el dispositivo lo vamos a dar encerrar y ahora sí vamos a pasar nuevamente a nuestro teléfono acá vamos a reiniciar el equipo para configurar desde un principio que haya reiniciado el teléfono y lo que vamos a hacer es nos va a pedir el pin lo vamos a colocar del 1 al 5 y esperamos un momento ahí rápidamente te va a llevar directo a configuraciones se va a configurar el equipo esperamos un momento entonces gente acá en este punto que se nos reconozca la cuenta ahí le damos en no copiar esperamos y es aquí donde nos va a pedir gente lo que sería el Nos va a pedir la cuenta, vamos en siguiente Esperamos un momento ahí Ahí vamos a aceptar servicios de Google Acá le damos en omitir Obviamente acá ya no te va a pedir que no sea iniciado sesión Va a saltar normal, sin ningún tipo de problema Vamos a esperar Acá le damos en siguiente No gracias, este método puede servir gente para cualquier equipo Que sea Motorola Acá le damos nuevamente la flechita de atrás y esperamos a que acepte términos. Aceptamos. Eso es el mensaje que hemos colocado. Y listo, gente. Ya se nos quitó la cuenta. Ahora vamos solamente a quitar el lo que sería el bloqueo que hemos colocado. Vía la página de encontrar dispositivo. O vía nuestra cuenta de Google. Para eso nos vamos a sacar seguridad de ubicación. Acá donde dice bloqueo de pantalla. Y nos va a pedir el fin. Lo damos ahí en siguiente. Y ninguno. Si deseo quitarlo, listo gente. Ahora sí vamos a volver atrás y sí, nuestro equipo está totalmente desbloqueado, la de cuenta de Google. Ahora sí solamente es cuestión de borrar nuestra cuenta que hemos iniciado sesión gente. Caso contrario, si no es de ustedes, para no tener ningún tipo de problema. Acá le vamos a cuentas. Ahí elimino mi cuenta. Listo. Y eso sería todo gente. Nos vemos.